¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, séptimo juego de Epic Games, este Inside. Otro juegazo que no podéis dejar la oportunidad de pasar. Así que nada, sed felices y no olvidéis oír a la luna. Chao, chao, coger el juego. ¡Feliz Navidad! ¡Vamos, que se va!